Hola, ¿cómo estás? Bueno, acá estamos. Te quería mostrar los últimos adelantos de la máquina que te mostraba ayer en el video. Te voy a mostrar por este lado cómo está quedando el Spark up, que es para reducir el, el volumen del ruido, ¿viste? Está encapsulado en este cosito de vidrio. Y bueno se controla desde acá se puede abrir y se puede cerrar faltan las conexiones esto está todo muy así como lo ves viste bueno estoy usando cables gruesos todo cables gruesos voy a cambiar estos cables finitos por cables gruesos bueno acá está el módulo de la bobina ahí vemos la bobina vemos cómo ha quedado la vamos a colocar en su lugar Bien acá está el resonador de Odin, como verás el cable del transformador era muy finito así que le puse 2, este es de 0,7 y yo necesitaba 1,5 por lo tanto le puse 2, los uní a los dos juntos y bueno cuando dos resistencias se unen en paralelo la resistencia se divide por lo tanto, si esto tenía 10 de resistencia, eh, bueno, va a quedar en 5. Y cuanto menos resistencia tengamos, mejor. Por eso se usan cables gruesos. Bueno, de acá va a salir el cable al mando donde va a estar la persona tomándolo. Luego de la tierra va a salir el cepillo eh, con los que se van a aplicar las corrientes. Esto, bueno, lo saqué de un cepillo de dientes. Este es el control para poder sintonizar la bobina. A ver si puedo con una mano. No, no, ahí, bueno. Ahí vamos sintonizando la bobina hasta que le encontremos su punto. Falta, bueno, el aparato que vendría acá de costado. Eh, también para sintonizar la bobina. Un pivote para poder moverla. Para poder sintonizarla. Bueno, este sería el adelanto hasta ahora, para que la puedas ver. Eh, yo le hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vueltas, 11, cuando en realidad son 12. Eh, bueno, el tubo es mucho más ancho. Yo le puse este tubo porque encontré este tubo. Vamos a ver qué tal anda. Mañana la voy a echar a andar. Ahora me voy a ir a atender a mi hijito. Que ya estuve todo el día, lo abandoné. Pero bueno, acá tenemos un SparGap sellado. No está el vacío, simplemente está sellado para que no salga el ruido. Y hemos cambiado por cables gruesos toda la instalación. <coughs> en ningún momento va a haber un cable fino. Tiene que ser todo cables gruesos o alambres. ¿Mm? Acá adentro van a ir las conexiones que ya las tengo preparadas, conexiones a tierra, conexiones al equipo, bueno, todo con cables gruesos. Acá tenemos a Loading Resonator trabajando en su primera prueba. Vemos el Spark Gap encerrado en una jaula de vidrio. Bueno, vemos cómo... Está trabajando en una capacidad bastante pequeña. todavía hay que mejorarlo desde acá se sintoniza vemos el cable a tierra que he hecho como un cepillo para poder acercarme y generar las corrientes de cepillo con la luz apagada se ve mejor Y bueno, tengo la batería un poco gastada. Así que bueno, el generador de Audin. De Audin Resonator. Vamos a ver... Cómo hicimos las conexiones. Desenchufamos por acá. Vemos que de la salida, salen los capacitores. Se juntan en el Spark Up. Luego salen de ahí. Y bueno, y acá adentro están las uniones de la bobina. El circuito es bastante simple. Tenemos un transformador de alto voltaje, que puede ser el Runcorf, Transformador de alto voltaje. De los cuales en su salida se van a encontrar en un salto de chispa. De los cuales en su salida se van a encontrar en un salto de chispa. Luego del salto de chispa tenemos un capacitor, otro capacitor, un capacitor, otro capacitor. De los cuales uno va a ir a tierra. De los cuales uno, este, vamos a acostarla si podemos verla. De los cuales uno va a ir a tierra. <coughs> tenemos la puesta a tierra detrás de la pared, ahí puesta tierra, el que va con la puesta a tierra va unido a la bobina que se sintoniza. El que tiene la puesta a tierra va unido a la bobina, esta, que es esta que se sintoniza. El final de la bobina eh, lo tenemos libre. El final de la bobina, ah no, perdón, el final de la bobina entra a esta bobina. El final de la bobina entra a esta bobina. En el, otro capacitor, en el otro capacitor vamos a sintonizarnos a la bobina, o sea que vamos a ir a este fierro que luego sale y va a ir buscando la sintonía en la bobina. Eso es todo para poder lograr un punto en esta bobina ...para poder disruptir una partícula fundamental de aéter. O sea, si nosotros no damos en el punto correcto... ...siempre nos va a estar emitiendo energía de alta frecuencia... ...de color violeta o azul. Pero cuando nosotros demos en el punto correcto... ...se va a disruptir una partícula fundamental de aéter... ...va a entrar en una resonancia y vamos a obtener energía blanca. Eh, el método terapéutico de este sistema... Es conectar esta parte al paciente. Con una mano lo va a agarrar. Y, uy, perdón. No sé qué fue lo que dibujé ahí. Ahí está. <risa> con una mano agarramos este. Y con la tierra vamos a salir a un tipo de cepillo. Es un dispositivo metálico que tiene puntitas, que es el que nos va a tirar la energía. Algo que yo he notado es que a medida que con la sintonía nos vamos cada vez más alto, o sea, vamos ampliando esta bobina, obtenemos más corriente por este lado. O sea que cuando yo toco la puntita me da unos toques. Y a medida que yo hago más cortito este recorrido, la frecuencia o la energía que sale de acá ella directamente no te hace nada. Todavía me falta sintonizar el equipo a través de los capacitores quitándole contenido líquido para poder lograr otro tipo de frecuencia Nikola Tesla dice que cuanto más chiquito sea el capacitor más cargas y descargas vamos a obtener por lo tanto le subimos la frecuencia Vamos a probar ahora el dispositivo en la parte más larga de la sintonía o sea, sería lo más largo que podamos por lo tanto vamos a obtener de este lado los toques. Tenemos la chispa. Y por acá vamos a observar. Vemos que tiene fuerza. Hace ruido. Y yo siento en el dedo la corriente. Vamos a probar con una lamparita. Vamos a apagar la luz Y vemos cómo la lamparita se enciende Saqué el flash Acercamos la lamparita Y vemos que ya se enciende Y ahí se enciende más Muy bien Acá tenemos el recorrido más largo de la bobina Acercamos el dedo Bien, ahí hemos corrido la sintonía y le hemos dejado un par de vueltas acá nomás. Y lo que observamos es que la chispa cambia. Vamos a apagar la luz y vamos a ver qué es lo que pasa acá en la puntita. Vemos la puntita y ahora vamos a colocar el dedo. Vemos que la energía es más suave. Ya directamente no siento los toques. Y si agarramos la lamparita, vemos que también se enciende. Quizás no con tanta fuerza como anteriormente. The Odin Resonator. Este es el equipo original, el cual iremos mejorando a medida que vayamos comprendiendo cómo sintonizarlo. Y también tenemos que ver eh, si responde de la misma manera con un transformador de alto voltaje y no un generador de Runcorf. The Odin Resonator. Tecnología de 1800-1900 para matar alienígenas, borrar implantes, trabajar el clima, dirigir energía. Este sería el aparato que consiste para el rayo de la muerte. Acá es donde se, se conecta el aro, acá se conecta un aro que se vuelve radiante por el cual luego vamos a introducir el láser que va a dirigir la energía. The Odin Resonator. En este caso que vemos acá, yo he mezclado eh, dos modalidades. He mezclado la modalidad Darson Ball con la modalidad Odin. O sea, Odin ha hecho este aparato sin esta bobina. Y Darson Ball ha hecho este equipo sin esta bobina. ¿Mm? O sea, con esta sola. Bueno, el tema es que nosotros tenemos acá dos bobinas para sintonizar. Por lo tanto, nosotros, acá en el papelito, en el esquema, tenemos la sintonía de la primera bobina, pero nosotros podemos o suprimir esta bobina y pasar a sintonizar esta, o directamente utilizar las dos, que sería de la siguiente manera. Nosotros ahí podemos encontrar otro punto de sintonía, entonces, sintonizando las dos, nosotros podemos dar con la simetría de la partícula de aéter. La partícula de aéter tiene una, una, digamos, una peculiaridad y que es la siguiente. Eh, al, al ser simétrica, nosotros, por ejemplo, queremos la energía radiante de uno de los dos vórtices. Entonces es necesario que nosotros al vórtice de abajo le pongamos sí o sí una puesta a tierra para que pueda pegar el tirón magnético y nos entregue lo radiante. O sea, la partícula entrega por los dos lados. Entonces, si nosotros no le ponemos una salida de escape a la parte magnética, no nos va a poder entregar la parte radiante que es la que estamos buscando. Otra cosa que es que nosotros estamos utilizando, por ejemplo, un martillo. Este martillo es lo más arcaico que hay para darle vibración a una bobina. ¿Por qué? Porque el martillo por ahí se acelera... O se atrasa según el calor la posición o sea digamos no podemos mantener una vibración constante en ese caso es necesario que nosotros suplantemos ese, ese artefacto por un conmutador electromecánico yo en videos anteriores te mostré este conmutador electromecánico que lo hizo un compañero de fundación amenofis Intentó seguir los principios que yo había expuesto en los videos y diseñó este conmutador. Bueno, yo lo probé, los que vieron el video lo habrán visto. Consta de dos carbones, ¿m? dos carbones que tienen un resorte, los cuales hacen contacto en la barra de cobre. ¿Pero qué pasó? Estos carbones hicieron de resistencia y se consumían la energía. Nikola Tesla nos muestra que con una rueda de un material dieléctrico por ejemplo, nosotros podemos colocarle cuatro chapas de acero y luego rellenar este lugar con un dieléctrico que tenga el mismo espesor. En este caso yo voy a usar esta rueda, la cual le voy a poner los cuatro contactos de acero que luego voy a rellenar la parte que sobra con algo del mismo espesor. Esto lo saqué de una maceta plástica y tienen prácticamente el mismo espesor. Una vez que lo tenga listo, lo vamos a poder ver funcionar. ¿Qué pasa con el contactor electromecánico? El contactor electromecánico es un aparato, un dispositivo, que nos permite poner la sintonía aproximada o no y lograr, la sintonía a través de la frecuencia. Entonces nosotros eh, ponemos en el lugar que pongamos este aparato, obviamente no va a entrar en sintonía, pero nosotros moviendo la frecuencia vamos a encontrar la frecuencia de esta sintonía, entonces no va a ser necesario sintonizar el aparato de este lado. Una vez que tengamos la sintonía, la partícula subatómica de éter, se va a disruptir por simetría, la parte magnética va a ser canalizada a tierra y ese mismo tirón lo va a tener para arriba y es ahí que nosotros nos vamos a encontrar con un fluido etérico de color blanco que es el que estamos buscando, que es como les decía, el mismo que vamos a utilizar para construir el rayo de la muerte. Va a decir que una vez que nosotros tengamos esta rueda que tenga los cuatro contactos de acero y que esté en su circunferencia totalmente liso nosotros ahí vamos a agregar una lengüeta de acero por un lado y otra lengüeta de acero por el otro estos serían los contactos que van a abrir y cerrar o sea estos son, serían como cables este se toca con este se toca con este y se toca con este o sea que ahí se cierra el circuito y ahí estaría sobre el Material dieléctrico, el circuito estaría abierto. Esto es lo que nosotros vamos a agregar cuando saquemos todo este artefacto, se lo vamos a agregar a la bobina. Hasta acá llegó el video. Agradezco mucho tu tiempo y agradezco mucho tu ayuda. En la cabecera del canal de este video dejo una cuenta de Paypal por si podés darme una mano para poder salir adelante acá en España. Te agradezco mucho y bueno, nos vemos hasta el próximo video. Chao.